Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de dar paso al el de este año, quiero dar las gracias a todo el pueblo de Cachorrilla. Que desde que llevo de alcalde, siempre que he pedido ayuda, me habéis respondido con creces. Prueba de ello, el vallado del sábado de hace una semana, de la vaca. Además, me siento muy arropado siempre por ello y me siento muy agradecido y orgulloso. De la gente de nuestro querido pueblo. Os quiero dar las gracias públicamente y desearos una feliz fiesta. ¡Viva Cachorrilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Voy a abrir la chuleta! No te lo mucho. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! y visitantes me siento muy honrado al haber sido invitado para dirigir este pregón de fiestas Cachorrilla 2017 y es que en los pueblos tan pequeños hay a cualquiera para este ministerio y hablo exclusivamente por mí a los pueblos no los hace grandes o pequeños la cantidad de personas que los habitan a los pueblos los hace grandes, la calidad de sus gente. Y utilizando un término que está usado, pero no, pero por eso es muy cierto también, podemos decir que en Cachorrilla nadie es ni se siente polantero. En Cachorrilla nadie es ni se siente polantero. Tanto así que muchos de vosotros sois, yo soy o sois Cachorrillano sin haber nacido aquí y en algunos casos, ni siquiera vuestros padres. Soy cachorrillano porque vuestros abuelos lo no eran. Soy cachorrillano porque vi, oh, viniste a vivir aquí. Soy, soy cachorrillano porque ellos se vinieron a vivir aquí. O, como también en mi caso, soy cachorrillano porque aquí, en Cachi encontré a vuestros atrapados. Bueno, vuestro. Como sabéis, en su infancia. La adolescencia estuvo dividida entre cáteres y cachorrillas. Cómo olvidar aquello verano en casa de mis abuelos, de días larguísimos, en compañía de mi hermano, de mi primo, de mis amigos, de mis amigas. Algunos días nos tenían que buscar para ella comer. Después de comer, tenía una pequeña tortura. Se llamaba... Sí. Cierta. Entonces yo era capaz de dormirla. ¿no? Pero ahora me gusta mucho. Bueno, en casa de mi abuelo era de carácter innegociable. Después, de, después de, de comer, venían dos horas, dos horas y media, que no sé cómo se verían en estos, en estos tiempos, pero todos éramos literalmente... Secuestrados y enterrados en una habitación hasta que pasaba. ¿Hasta, ¿hasta cuándo? Pues hasta que llegaba a la sombra del álamo a la calzada. ¿Qué álamo? ¿Qué calzada? ¿De qué hablas, Tabulos de Goyeta? Pues, en el Parque Infantil, donde está esa fuente tan bonita, solamente había un álamo de dimensiones colosales. Y como sabéis, los pueblos antes no estaban pavimentados y estaban en peña y en piedra. Y había parcialmente pues, zonas que estaban coronadas como se dice por aquí, como decimos, estaba con el sistema de Bueno, mi abuela cuando llegaba a la, de la sala nos abría la puerta. Y nosotros, cogíamos lo que hubiera de ver entrar, subíamos como alma que lleva el diablo, y nos entregábamos nuevamente a nuestras correcías. Regresábamos, pues regresábamos cuando, cuando oscurecía, que se dice aquí, cuando se, cuando se tendían las luces. Veníamos. Lleno de polvo, lleno de suciedad muchas veces y siempre lleno de alegría y de ilusión. Este sentimiento, muchos de vosotros también lo comparten mis hijos, que tuvieron la suerte, la gran suerte, de veranear en casa de sus abuelos aquí en Cachorrilla. No puedo olvidarme de enviar desde aquí un saludo hacia todos aquellos que este año, por un motivo u otro, no pueden participar en las fiestas como se si lo hicieron en años anteriores. Y también un recuerdo emocionado hacia todos aquellos que lamentablemente nos faltan. Sirva pues este pregón para realizar y poner de manifiesto la hospitalidad, la participación y la convivencia, virtudes de la que este pueblo hace y ha hecho mal. Y para terminar, pedidos a todos que conviváis, que participéis yo sintáis como en casa y sobre todo discuté. ¡Viva Cachorrilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!